Voy a empezar haciendo un, un recuento en la historia de las ciudades y cómo se comienzan a dar ciertos cambios para entender cuál es el proceso, el momento histórico que estamos, a, a, a, digamos, en el momento actual eh, y cuál es la coyuntura que, por qué se necesita dar varios cambios en la forma de vivir, sobre todo en la forma urbana de vivir. Eh, regresando en la historia, hace más o menos 100 años atrás, ese es el momento en que las ciudades comienzan a cambiar drásticamente. Es más, del hábitat humano comienza a cambiar drásticamente. Y son ciertas condiciones que se dan para que se dé ese cambio. Vamos a ver una analogía con las condiciones que estamos ahora y por qué también se debe dar ese cambio, y por eso es importante oír esto, esto un poquito el tema. Cien eh, años atrás, básicamente, ya comienza a darse un auge de la industrialización. 100 años de atrás eh, se cuenta con una fuente de energía abundante para esa época y barata, que es el petróleo. 100 años de atrás el automóvil comienza a surgir en la fabricación en serie. En 1908 el, el modelo Ford ya comienza a fabricarse en serie. Es, prácticamente estos tres factores y también el desarrollo de grandes tecnologías constructivas, el, el, prácticamente en base a pórticos, el hormigón armado, el hierro permite hacer cosas digamos, en, en nuevas tecnologías, hace que las ciudades vayan cambiando. ¿Por qué se da este, este asunto del cambio? Porque la ciudad tradicional básicamente era pensada en el ciudadano de a pie, o sea, tenía una escala, lo que llamamos la escala humana. Como la ciudad tradicional tenía una escala humana, las cosas quedaban cerca, las calles eran configuradas de acuerdo a, a, a los usos y las actividades, y aún, digamos, prácticamente las casas, la, las partes de los centros históricos, las ciudades tradicionales, nosotros como podemos ver claramente la diferencia en el espacio público. Básicamente la calle, no existía todavía tanto el auge del automóvil, en, había ciudades donde ya había carretas, caballos y bastantes conflictos, inclusive de congestión. gestión, pero la calle era para múltiples actividades, este espacio público que es el más común que tenemos, que es la calle, era de los ciudadanos, o sea, la calle no era solo para circular, en la calle básicamente los niños jugaban, los niños estaban en la calle, se conocían, jugaban, los vecinos se encontraban, artesanos estaban con sus cosas trabajando en la calle. Eh, básicamente en la calle se hacían las procesiones, los desfiles, las fiestas, las fiestas del barrio, y posiblemente el, el, el espacio de mayor jerarquía era la plaza, era el espacio, el espacio de la centralidad, de la identidad, y que se configuraba a través de barrios donde había además los eh, edificios emblemáticos. La iglesia, el poder, de eh, la, la gobernación o el poder, digamos, eh, eh, eh, eh, los, los poderes, podríamos decir, estaban alrededor de eso. El comercio se realizaba también así en la calle respecto a, la, a, a, a los espacios que estaban colindando con el espacio público en forma espontánea y eran comercio local. Había la calle de los artesanos o la calle de, inclusive en el centro tenemos la calle de, los, de las hilanderas, la calle, o sea, y todavía hay algunas plaquitas que recuerdan a esa época. Entonces, era una forma diferente de vivir, o sea, si regresamos de ese tiempo, era una forma totalmente distinta, ¿no? Otro factor era de que en esa época posiblemente el 10, 15, 20% de la población urbana, la mayoría de la población rural. Ahora, estos factores que les hablé al inicio, es lo que comienza a pensarse, eh, si ya hay un grandes industrias, comienzan a entrar grandes industrias dentro de la ciudad, el caso de Londres es emblemático porque básicamente en esta forma de ciudad comienzan a entrar grandes industrias, entonces comienzan a provocar problemas de contaminación. Los zinc, o sea, el, el, el ambiente es de partículas en el cielo, o sea, hay momentos de hace 100 años que prácticamente era invivible esta forma de vivir con las nuevas industrias. El momento que entran los automóviles, que ya se comienzan a fabricar en serie, pongamos de 1908 hasta 1920, y el automóvil al principio entra con, con todas estas actividades que se daban en la calle. Y al entrar un objeto que va rápido, es grande y es pesado, comienza a haber accidentes. Entonces ya comienza a haber personas que dicen, no, esos no deben entrar aquí como otras que dicen, no te opongas al progreso, este es el progreso, tenemos que entrar con eso. Y ese momento se comienza a diferenciar el cambio, o sea, ya se comienza a segregar, los peatones tienen que ir por aquí, les dejan un espacio y por aquí van los autos. Con la idea de poder tener seguridad supuestamente para que circulen, porque ese es el progreso, o sea, ahí viene la palabra, es que ahí vamos al desarrollo. Eh, la cuestión del petróleo facilita que esto se dé, o sea, la industria, la gran industrialización, la masificación, la fabricación en serie. Entonces, las industrias son grandes y comienzan a entrar con fuerza en la ciudad que no está diseñada para eso y tiene que cambiar, o sea, comienza a darse la necesidad del cambio en la forma de hacer ciudades. De esa misma manera, nosotros podríamos ver que hubo un, un, un momento histórico que es el incendio en Chicago eh, a finales de, eh, digamos, más o menos 1780, bueno, a finales del siglo XIX, que era construido en madera, tenía casas de prácticamente y edificaciones de pocas alturas y era muy denso y muy, muy activa la ciudad, pero ese incendio que destruyó la mayor cantidad de ciudad comienza a pensar de que ese tipo de tecnologías eh, tienen que cambiar y comienzan los inventos del hormigón armado, el hierro, eh, todo lo que podría decir da una posibilidad de un cambio tecnológico, o sea, ahí entra lo que sería prácticamente el cambio tecnológico de la época, hace 100 años. Eh, entonces, ya hay pensadores que dicen, si la ciudad está muy contaminada con las fábricas que están aquí, si es peligrosa con los autos que están aquí, la forma de la ciudad, la forma de la ciudad de hace 100 años ya no es posible. Entonces, ¿cómo, ¿qué debemos hacer para cambiar eso? Y eh, dice, bueno, es que la ciudad entonces tiene que ser de formas distintas. Eh, las edificaciones en altura que ya se comienzan a dar prácticamente la misma trama tradicional de la ciudad, que son calles pequeñas, manzanas configuradas... Y comienzan a categorizarse hay problemas de hacinamiento y problemas de, de luz, o sea, de, de, de, de iluminación, porque son grandes edificios en zonas pequeñas. Estamos hablando de esto de por ejemplo, lo que pasaba en Chicago o Nueva York en esa época. Los pensadores desde Howard, después prácticamente eh, Wright y de Corbusier comienzan a pensar que la ciudad debe cambiar y comienzan a hacer propuestas distintas. Entonces, desde ese punto hay los grandes pensadores que dicen, la ciudad ya no funciona de esta manera y vamos a ser diferente a la ciudad. Y entran todo lo que sería eh, las nuevas la, la renovación en las ciudades a través de la arquitectura y el urbanismo que están en los postulados del CIAM que es el Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna. Y estos conceptos, lo que dicen es, tienen que ser segregadas las funciones, la industria tiene que ir a ciertas partes, van a lijarse de esto. Como hay chance de tener eh, la tecnología, grandes edificaciones en altura, podemos construir grandes torres en altura, como las plantas pueden ser libres, ya no necesitan que sean paredes portantes totalmente vidriadas, rodeadas de espacios verdes y alejadas de un punto al otro. Eh, esto puede ser facilitado porque la tecnología permite hacer grandes autopistas para vincular un punto con el otro, entonces la ciudad no tiene límites y puede extenderse. Entonces ya la industria puede estar ahí, puede estar en una parte y pueden ir la gente en automóvil o en transporte motorizado. Bien queda como teorías, llega un momento en que la Segunda Guerra Mundial destruye muchas ciudades y ese es el momento, o sea, la, la oportunidad de meter todas estas teorías con fuerza. Y el cambio se da instantáneamente, además hay el petróleo barato, lo que decíamos, entonces no hay problema en tener todas estas formas de producción, la producción en serie, la masificación de, de todo lo que son casas, viviendas, y la gente comienza a ir y a ir a las ciudades. Ya la ciudad se extiende, o sea, perdió esa escala humana que hablábamos al inicio. Y se pierde la calle, básicamente, porque ya no hay calles en el nuevo modelo. Entonces, hay autovías, vías grandes y senderos vinculados con peatones. En nuestras ciudades tenemos una mixtura de estas dos, o sea, no es tanto como, como, como los postulados del SIAM, pero tampoco es la ciudad tradicional en las partes nuevas. Pero, por ejemplo, tenemos, podemos ver que hay ciertas edificaciones en altura, en ciertas eh, avenidas que se facilita el flujo vehicular en las partes nuevas, e inclusive es llegando a emular ciertas... Eh, eh, eh, digamos ciertos eh, conceptos que, que, que decían los arquitectos del CIAM respecto a tener eh, grandes espacios verdes rodeando casas, en este caso más bien tipo privado en urbanizaciones cerradas en las afueras de la ciudad. Pero todo este sistema que se supone que funciona porque hay un petróleo barato, porque la energía es abundante, llega a cuestionarse ya en los años 70, bueno, desde el inicio mismo comienza a cuestionarse porque toda esta forma de vivir se pierde muchas de las ventajas que tenía la ciudad tradicional. O sea, la escala humana en sí hace perder muchas ventajas, el hecho de que el espacio público servía para múltiples funciones, y además de eso la seguridad, o sea, la gente sabe en la calle, las cuestiones de estas quedan aisladas, a pesar de que haya muchos espacios verdes, son muy grandes y no los usan. El caso de Brasilia tal vez es uno de los más emblemáticos porque... Se, es, es fidedigna la aplicación de los conceptos de Le Corbusier en el caso de Brasilia, si bien esa la, la hizo Lucio Costa, el urbanismo, y el mayor la mayor las verificaciones, pero básicamente son grandes espacios verdes que son muertos porque no están activos y la gente tiene agorafobia en algunos casos de esos espacios, porque son demasiado grandes en escala, entonces eso ha matado en la forma de vivir. Y hay gente, pensadores que comienzan a decir, por aquí no va la solución, uno de esos, una de esas de Zenzacos, por ejemplo, en los años 60, la misma comienza a cuestionar y hace muchos estudios en la ciudad de Nueva York, donde ve dónde funcionan estos espacios. Y por qué estas calles son vivas y por qué estos espacios son muertos, porque en este sitio hay muchos problemas de, de, de, de digamos, muertos o accidentes por violencia, por robos, por asaltos, de inseguridad básicamente en la ciudad, y problemas de comunicación y la gente que se va aislando en todos estos nuevos barrios que se van creando. Entonces, pues ese cuestionamiento hace que también comiencen a surgir ya pensamientos desde la época de los 60, 70 y con fuerza inclusive en los 80, de que la ciudad debe cambiar de nuevo hacia un montón de ventajas que tenía la ciudad tradicional. Y dentro de eso, el espacio público más pequeñito, digamos, de que nosotros conocemos la calle, puede ser cambiado si es que se cambian los conceptos. Y... Justamente lo que estamos hablando ahorita, inclusive hay otra etapa ya. Eh, básicamente, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? El petróleo prácticamente se está agotando, por eso es que los precios están altos, por eso es que hay tantos problemas de guerras, tantos problemas de, de tener el, la energía, eh, el poder al, alrededor de la energía, digamos, que es lo que permite que funcione este modelo de ciudad, este modelo de hábitat humano. El pico del petróleo se supone que ya hemos alcanzado alrededor de los primeros años del año 2000 y si no, en muchos casos, ya prácticamente en el Ecuador ya pasamos el pico, en muchos países en otros, tal vez en Arabia todavía no llega el pico, pero ya a nivel mundial el pico ya, ya sobrepasó. Las demandas de energía son cada vez mayores. Eso quiere decir que si nosotros en 150 años de petróleo nos hemos gastado más de la mitad, eh, posiblemente nos queda petróleo si seguimos con el mismo gasto energético en 30 años y nosotros estamos todavía pensando en desarrollarnos con más fuerza siguiendo el modelo de desarrollo que ya se ve que no es viable. Entonces, es capaz de que lo agotamos en 20 o en 15. Entonces, ese problema es lo que prácticamente nos está diciendo esta forma no es sostenible, o sea, no, no es sustentable la forma que estamos viviendo, como quieran llamar el término, yo uso más sostenible, pero no sustentable. En todo caso, la vida urbana ya no es sostenible y hay que cambiar la forma de ciudad que tenemos. ¿Cómo hacerlo? O sea, y en eso es lo que hay todas estas corrientes nuevas que están aportando y pensando. Uno de esos es la cuestión de la tecnología, de la informática, la tecnología, todo lo que sería prácticamente los modelos tecnológicos, las energías renovables, el tema de prácticamente aprovechar, eh, volver a localizar las cosas, o sea, volver a lo local. Yo creo que uno de los puntos que puede marcar de por qué debemos cambiar y todo eso es, debemos pensar que las ciudades sean más eficientes energéticamente y con un gran descenso energético en sí, o sea, que cualquier acción que nosotros hagamos debe llevar a un gran descenso energético. Esta forma de pensar eh, las nuevas ciudades, o sea, si nosotros ponemos eh, clarito este concepto, decir, bueno, tenemos que llegar a un gran descenso energético, tenemos que llevar las condiciones para una vida urbana sostenible, si quieren, pueden entrar conceptos también que son mucho más amplios y ancestrales, como por ejemplo el buen vivir. Nos hace que cambiemos la forma de vivir, el modelo de desarrollo, los compañeros anteriores de ahí justamente hablaban de la forma de la economía, el problema de la economía, y desde ese punto de vista, inclusive hay personas que están ya hablando de vivir sin dinero, y es posible, o sea, si ven, la forma de prácticamente transmitir el conocimiento para que el conocimiento sea en pro de mejorar la calidad de vida o la forma de vivir todos, del hábitat, digamos, que nuestro sea sustentable, y ya no solamente el conocimiento para producir riqueza eh, monetaria o financiera, sino que ya son otras formas, entonces cambia el concepto de, de… y la forma de la ciudad también va a cambiar. Entonces, lo que nosotros hemos estado trabajando varios tiempos, eh, ya eh, inclusive con cuestiones de activismo, como antes, como Quito para Todos, ahora como asociación de peatones, tenemos algunos grupos urbanos, el Centro 5 Permacultura, por ejemplo, que está topando estos temas, es en una transición dentro de las ciudades hacia nuevas formas de vida. Dentro de esa, la parte urbana es una de las que más marca la forma de vida. Y de eso, prácticamente, es cómo nosotros podemos tener una ciudad en la cual dependamos menos de energía, o sea, sea más, eh, más eficiente o, digamos, no solo que, que, que, que mantengamos la energía, sino que prácticamente lo que estamos consumiendo vayamos reduciendo, o sea, que haya un descenso energético. Uno de los de más mayores consumidores en la ciudad, en el caso de Quito y en el caso de, de, de Latinoamérica, y en el caso mundial, pero sobre todo en, en nuestro caso, ya aplicando en concreto aquí, el, el 80% prácticamente de la energía se va en el sistema de transporte, en el sistema de movilidad porque aquí no hay mucha industrialización, si bien también es fuerte algunos temas de eso, pero si solamente enfocáramos en cómo nosotros podemos reducir la dependencia de, de movernos en, en, en transporte eh, motorizado, ya estamos logrando grandes cambios y podemos lograr un gran descenso energético. Entonces, todo lo que es políticas públicas, todo lo que sería prácticamente aplicación, de, debe ser determinado a lograr esas condiciones. ¿Cómo? O sea, decíamos, esta parte vamos a hablar de soluciones. Básicamente tenemos eh, el, el asunto de que si nosotros regresamos a ver, la ciudad tradicional tenía algunas ventajas en eso, o sea, recuperar la escala humana sería uno de los puntales, pero ¿cómo lo hacemos de eso? O sea, si nosotros podemos tener más cosas cerca de donde vivimos, entonces sí podemos lograr esas condiciones. Eso quiere decir que haya más equipamientos, podemos trabajar cerca. La otra es de base es evitar que la ciudad se expanda más, o sea, ahorita prácticamente la política sigue haciendo vías hacia los valles, y sigue generando proyectos inmobiliarios con los inmobiliarios de un punto en otro, centros comerciales, que hace que la ciudad se vaya creciendo y haciendo más grande. Entonces, debe haber una política, realmente la ciudad no debe crecer más de ciertos límites de los cuales debe ir consolidándose. Y Quito sí, es un mito el decir, es que Quito ya no tiene dónde crecer y vamos a los valles. En el caso concreto de Quito, nosotros tenemos una densidad bajísima, Pongamos un ejemplo concreto también, de deslizando en Quito, el, el centro norte de Quito, que es donde estamos prácticamente a partir de, digamos, estamos en el límite a partir de Miraflores hasta la, la avenida El Inca y, y, y este oeste, digamos, en las laderas del Pichincha con el Parque Metropolitano y toda la parte de ahí, es donde se genera la mayor cantidad de actividades, el 50% de los viajes son a esta zona. Y esta es la zona de menor densidad, en la, eh, digamos, fuera de Quitumbe, que es una zona recién nueva, tiene 50 habitantes por hectárea, aquí estamos alrededor de 75, cuando en el centro histórico está alrededor de 120, en el sur alrededor de 160 y en la zona norte alrededor de 130. Entonces, se puede explicar el hecho de que en la zona donde hay más cantidad de viajes viva menos gente, o sea, haya menos densidad de población, eso quiere decir que hay muchos desequilibrios urbanos. Y es porque se concentran las actividades en esta zona. Entonces... Eso permite, por ejemplo, alrededor de la Carolina, ustedes tienen cantidad de terrenos baldíos, la pradera y todo eso, que con un proyecto de desarrollo orientado al transporte, que es un término técnico que de pronto se demora unos cinco minutos en explicarlo, pero quiere decir que donde hay los sistemas de transporte la gente puede vivir y además ahí están las actividades sin necesidad de usar el auto. O sea, básicamente sería eso y por lo tanto esos edificios que pueden construir ahí ni siquiera necesitarían tener parqueaderos. Pues con eso elimina la necesidad del automóvil y esas cosas y hace que gente vaya a vivir en esa zona y tendrías que regular el, el precio del suelo que ahorita también está disparado al mercado. Pero hay mecanismos para hacer eso. Ese es un ejemplo en esta zona. Si salió el aeropuerto, alrededor del aeropuerto también puede darse lo mismo del, del antiguo aeropuerto. En San Bartolo salen las fábricas porque ya no es compatible que estén ahí. Se puede dar lo mismo con el Eplicachima donde se quiere generar una nueva centralidad. Entonces, en Quito mismo es posible hacer eso y tener prácticamente el doble de población sin crecer, pero con esta, si, si se lo hace bien, se lo haría en base a estos conceptos, o sea, prácticamente cómo. Entonces, desde ese punto de vista, la calle en sí, eh, para que la gente se anime a caminar o salga en bicicleta, tiene que pacificarse y, y, y prácticamente el tráfico debe calmarse a 20, 30, y hay, hay, bueno, hay elementos de diseño para hacer eso y tienen que ser participativos con la gente de los barrios y todo eso. Entonces, los barrios se consiguen, a, se vienen a, a, a volver prácticamente... Eh, eso viene a ser ya conceptos de ciudad inteligente, o sea, ciudad que se optimiza y se va haciendo lecciones energético y los barrios se comienzan a hacer cosas de radicalizar eh, esos temas. Teníamos un proyecto con la acción de peatones a finales de la administración de Moncayo, aquí en San Juan, que se llamaba San Juan Consume Su Barrio. Era hacer un inventario de todo lo que lo que se tiene alrededor y que la gente consuma alrededor y que entre los vecinos se conozcan y generen economía dentro del barrio, ¿no? El Centro Tinco Permacultura es un proyecto que el, el sector de la isla y las casas donde prácticamente se trabaja todos los temas de agricultura orgánica, eh, cursos respecto a lo que sería la flor de la permacultura y todo eso. Entonces sí hay movimientos pequeñitos, en Caselén Bajo había un proyecto interesante también de los jóvenes de la hueca, que trabajaron mucho estos temas, desgraciadamente la administración que sale de, de, de barrera los cortó por meter sus propuestas de impuestos, sin tomar en cuenta que al ciudadano le podrían incentivar y se va a conseguir el cambio. Pero todo esto que, que, que estamos diciendo, lo, la, la cuestión de la tecnología ahorita, que está la, la cuestión de redes, eh, tecnología de, de información y comunicación, los TICS, todo lo que es, por decirle, energías renovables, techos verdes, fachadas verdes, eh, es un plus, una herramienta, además pero sí hay que cambiar el concepto, porque si seguimos manejando los mismos conceptos de ciudad extensa, ciudad que crece, lo otro simplemente se vuelve consumo y mercado como para bajar un poquito los índices, pero se sigue promoviendo prácticamente el mismo modelo de ciudad. Y viene también la reflexión en este caso de que la misma ciudad puede ser transformada, y sí es posible, entonces por ahí va la, la, la, la cuestión un poquito de la… tenía un poquito de presentación, pero veo que no se ve muy bien que había preparado Juan Diego, pero les voy a dejar para que lo tengan como como archivo. Muchas gracias.